La primera feria de deporte inclusiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación filial San Francisco de Macorís fue anunciada mediante una rueda de prensa en la que participaron representantes de las instituciones involucradas. Rehabilitación aquí en San Francisco de Macorís, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por insertar en, el, ...en los medios laborales, en el área de deporte... ...a nuestros pacientes, a nuestros eh, usuarios... ...que padecen alguna discapacidad. Por eso en esta mañana nos sentimos regocijados... ...de saber que estamos en estos tiempos difíciles... ...dando apertura a un área que en años... Eh, ...por años eh, lo teníamos como muy olvidado pero que gracias al Señor y al esfuerzo de los que laboran aquí en esta filial de rehabilitación San Francisco, estamos haciendo, estamos procurando que ellos también formen parte del diario vivir y de todo el que hacer que como humano nos corresponde. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.